Eh, buenas tardes, estimados amigos de Cápsula de Ruido. Hoy estamos eh, acá en el punto de cultura de la ilustre municipalidad de Concepción, eh, en este encuentro con la historia, eh, junto al historiador Óscar Ortiz. Eh, y entrando en materia, queremos hacer la primera pregunta. Eh, díganos, compañero, ¿quién es don Óscar Ortiz? Bueno, estimado, primero que agradecido que esté por aquí. Bueno, ¿quién es Oscar Ortico? Pero yo, fui un, un, yo soy un valdiviano, compañero, que después del terremoto del 60, mi papá se arruinó, como todas estas cosas ocurren, y llegamos a Santiago. Y en Santiago yo me acerqué mucho a la estética hippie, y en ese instante estaba un poco náufrago políticamente. Y de repente, cerca de mi casa en San Diego, habían un poco lo que estaba el cuero calzado y quedaban algunos resabios de lo que había sido un arco sindicalismo, compañero Miranda y otro. Y de repente apareció un personaje que me llamó mucha atención que se llamaba Clotario Leste. Un personaje que está en ese instante... Todo este grupo estaba abandonado, no tenía nada que hacer en el tiempo están estaban abandonados. Y Clotario un día me dice que, después de, de Dime y Diretes, logré que de alguna manera me ponga a trabajar con él. Y eso me duró 20 años, compañero. 20 años de aventura con Clotario. Terminé el último día, quizá la última palada sobre su cuerpo y los últimos 20 años. Creo lo, los peores años de la historia de Chile, pero los mejores años para mí como persona. Y entre eso y al medio, Clotario un buen día me llamó y me dijo, ha llegado el momento que pienso en usted. Y me dijo, Lucho Vital está en, en Venezuela y quiere que vaya a estudiar historia. Y yo durante 5 años viajaba cada 15 días a Venezuela y estudié historia y me hice historiador. Y aproveché también que el impulso de Clotario... Que me dijo, usted tiene que escribir todo lo que vio sin censura. Y eso es lo que estaba haciendo, compañeros, sacándome en social, y hoy día en particular, un poco la historia de Clotario. Eh, en relación a eso mismo, eh, nos podrías contar eh, de qué habla tu nuevo libro, eh, libro eh, Clima y Fauna, entre 1973 y 1975, y en qué se diferencia de tus libros anteriores. Bueno, primero que nada, compañero, yo creo que traté de buscar un poco lo que en algún momento habla Alejo Carpenter, buscar el individuo histórico. Le di una introducción un poco más novelesca de narración. Traté de sustraerme de la, de la descripción histórica. Los enunciados que hay ahí son históricos, pero está todo esto, digo, manejado por personajes. Y yo te diría que fundamentalmente el libro, le puse ese nombre, que parece un poco rimbombante o demasiado infantil, pero pensando en el bestiario de Cortázar, en que se acerca entre, ese hombre, entre el hombre y la bestia. En ese tiempo, compañero, había mucha más bestia que hombre. Y eso trato de describir yo el ambiente que había, y que era un, solamente un pequeño puñadito de personas, gente fundamentalmente sindical, la que se acercó a ese instante a defender al mundo que perseguió. Porque los políticos se fueron todos, mandaron a cambiar. Son mundo sindical, compañero, el que puso la cara. Y hay un homenaje al compañero Ezequiel Ponce, detenido desaparecido, que estuvo con nosotros, y que pusieron su pellejo en, en, en Héctor Cuevas, comunista. Así de todo estilo, que fueron Mundo Sindical. Es también un homenaje al Mundo Sindical, compañero, absolutamente. Yeah. Y eh, en relación a eso, eh, ¿nos podrías contar eh, en tus años como secretario de Don Clotario Les algunos aspectos desconocidos de eso? O sea, por ejemplo, el caso que alguna vez nosotros con Oscar somos amigos, entonces una vez en su casa conversábamos el tema en relación a, al caso Bomba y lo que hay actualmente de persecución al movimiento anarquista... Eh, de parte de la política y hubieron unos jóvenes políticos de los años 60 eh, que eh, mandaron una carta al presidente Alessandri y el que fue a parar a la cárcel fue Glotario. <risa> Cosas como eso ¿no? Ocurre lo siguiente compañía, Efectivamente usted sabe que el año 61 Clotario es vejado y violentamente expulsado de la CUT, del Capolicán. Y con un grupo de amigos sindicalistas, anarquistas entre esos Lucho Vitales, que era de la CUT, siendo sí, historiador, resuelve en el año 62 crear el movimiento de fuerzas revolucionarias, que va a ser el padre del MIR, diríamos. Y entre eso hay un grupo de personas que se, se viene del Partido Radical, cuando el Partido Radical se mete al gobierno de, de, de Alessandri, hay un grupo de la BUR, uh, Brigada Universitaria Radical, que estaba por Genaro Regada, estaba Arrate, estaba.. Julio Estuardo y Ricardo Lagos Cobar, que en ese instante era una sensación porque había publicado un libro que se llama La Concentración Económica de Chile. Y cuando se produce el bloqueo a la crisis de los cohetes, el año en octubre se 1962, el bloqueo a Cuba, esa noche, varias bombas, y entre eso muere uno, Gaspar, se me fue el apellido, poniendo una bomba, frente a La fort. El clotario único que se puede a buscar, y estuvo un año preso. Y el decía, lo más inaudito Ortiz decía, y un año, y a los tres meses, todos estos jóvenes que pusieron la bomba se fueron a Estados Unidos, ¡qué raro! Bueno, Eso es una anécdota extraña, compañero, que es para pensar y que está en la prensa. Porque muchas veces que uno está inventando, se puso antipartido político. Pero ocurrió. Hay una persona que, que ocurría siempre, ¿no? Que lamentablemente ponían la bomba y la pagaba, el que tenía que pagar las cuentas era el mundo sindical y el en particular. Eso pasó siempre, compañero. Otra vez también, otro grupo de, de compañeros. De, entre eso había un compañero que se llamaba Moró, que fueron a poner, a pagar la, el cañonazo del Capolicán, del, de, de de, perdón, del, de, del Cero Santa Lucía. Y ese día no, no, no hubo 12. Y eso fue porque era la supuestamente la orden de, como no, iba a estallar el cañonazo de la orden para que empezara la revolución. Bueno, todo este punto extraño, compañero, él, de alguna manera le tocó al rosario padecer y, y padecía con un cárcel. Era un mundo bastante, es dramático. Pero, trágico, mi compañero, sí. Pero Clotario lo miraba con mucho humor después. Entonces ya estaba acostumbrado. Pero después se me decía a mí, hostia, cuidado con las aventuras, cuidado con la aventura. No se mete en la aventura, que termina muy mal. Eh, ¿Qué es lo que tú crees que más resalta de este paladín popular, eh, anecdótico en la historia de Chile que, que es Clotario Blese? Eh, independientemente de, de su acción social el sindical, en la formación de la NEF, eh, la CUD, eh, el MIR también, y, y que haya eh, visto hechos históricos como la, la, la masacre del seguro obrero, la tradición de ese espectador de, de lo que fue con Videla y después con el golpe de Estado, ¿Qué, qué, ¿qué crees que es lo que más caracteriza a esta figura dentro del siglo XX? Yo creo, compañero, hoy utilicé una palabra que estoy en boga. Más o menos, tiene el modelo ético. Y es tan importante este compañero que a mí me tocó una vez, cuando el ciento de Clotario llegó, los viejos nazistas del Partido Nacional Socialista que habían sido masacrados el 5 de septiembre, ir Clotario con ellos al cementerio y rendir homenaje. Y ahí me entero que el Clotario fue uno de los que estuvo en el proceso contra el general Arriagada que fue el que dio la orden, el que, dio, el que disparó contra los, contra los trabajadores. Yo diría que Clotario era eso, Clotario. O sea, para él los trabajadores eran una sola cosa, era ético. Crotario fundamental, no era ideológico, era ético. Para él un trabajador, fuera quien fuera, de color que fuera, era un trabajador que había que respetarlo. Por eso que Clotario, yo diría que incluso en el gobierno de Unidad Popular existieron dos trabajadores de la papelera que fueron torturados en, bueno, en la investigación de la, la, la, la, la época y Clotario la defendió porque eran trabajadores. No me diga, me dijo Ortiz, que son momios, son trabajadores. No, nosotros no somos para poner el timbre a nadie. Entonces yo diría que tuvo una, una altura moral muy grande. Yo creo que eso es lo fundamental de lo que digo. Era su altura moral, que sabía que no podía corromperse, porque tenía la obligación de no corromperse. Tenía la obligación, decía, de ser transparente para que los trabajadores nos sigan. Y lo fundamental, decía, mi obligación además es demostrar que en Chile hay personas que tenemos la voluntad y el corazón amplio para que Chile es de todos. Porque Clotario siempre habló que Chile era de todos, no de a nadie en particular. Y en base a esa misma transversalidad que, que tú decías que marcaba esta ética de Clotario, ¿cómo lo podrías definir a él políticamente, si se pudiese definir de alguna forma...? Fuerte estándar, eh, moral, yo te diría, bueno, que clotario, sin duda es un personaje hoy ecléptico. Él recibió mucha influencia. A su temprana edad fue bueno, con anarquista. Yo creo que tenía una vez un, un arco anarquista, pero también era profundamente cristiano. Y ahí venía su nuevo violencia y su acercamiento a Gandhi. Una figura como León Yo creo que sí, yo pienso que sí, fíjate, yo creo que él estaba muy... Y, y yo creo que incluso en algún momento, y me recuerdo que me, en algún momento... Me dijo, me estoy colaborando, ¿se da cuenta usted que me parezco León Tolstoy? O sea, sin duda, yo creo que estaba cerca esa figura de León Tolstoy, del anarco-cristiano. Yo digo que era un anarco-cristiano. Desconocía, desconocía la jerarquía eclesiástica como le pasó también a Tolstoy, que desconoció al ortodoxo. Y, en cambio, Tolstoy fue excomulgado, que no alcanzó, ser comulgado Pero yo te diría que una figura de ese estilo. Y en relación a ese mismo, eh, de, digamos, de, de su anarco-cristianismo, cristianismo-anarquismo, eh, ¿Cómo podrías definir qué, qué rol jugó eh, su creencia en ese Cristo obrero y, y cómo influyó eh, eso también en ti y en, en este también eh, sincretismo que tuvo con el, con el hinduismo a través de, de, de Gandhi y el pacifismo activo que él el, que el predicaba? Yo creo, compañero, que lo, lo interesante de todo este Clotario, te digo yo, cómo influyó. Yo creo, una cosa, yo creo que, no, yo creo que Clotario tuvo un drama, compañero. El drama fue que era demasiado su estándar ético amplio. Yo creo que él, pese a todos los eh, intentos que hizo para que sus discípulos, incluyéndome, de alguna manera tuviéramos cerca de él, yo creo que somos lejos. Yo, compañero, tengo un hijo que le puse Clotario. Que Clotario, no sé qué me diría. A lo mejor diría que soy irresponsable, porque el Crotario, cuando uno está en una misa social, no debe tener hijos, debe estar por la causa, porque si no hace mal a las personas. Ahora, la no violencia de Crotario, yo creo que eso de alguna manera y la paciencia, de alguna manera me enseñó él que eso es posible, en el sentido de que la no violencia es, es denunciar al otro que está equivocado, no uno. Entonces, eso me enseñó el Crotario. Siempre Ortiz, nosotros tenemos que mostrar que el otro está equivocado. Entonces, yo creo que el Crotario, en suma, yo diría de que su gran legado de él como tal es que dejó para Chile la no violencia y que algunos discípulos que a mí me ha servido en qué compañero me ha servido fíjese que yo no soy el presidente del club de cacho no soy presidente de nada y eso yo creo que es de Crotario y lo otro de Cristo Crotario me enseñó que Cristo era un anarquista compañero no tenía estructura de misa Cristo un hombre alegre un hombre que compartía que tuvo las, las comunidades cristianas que eran pequeñas comunidades hípico pues usted lo ve el, ellos los apóstoles entonces yo creo que Clotario me acercó a ese Cristo, a ese Cristo más que un Cristo obrero es libertario. O sea, para mí Jesucristo es un, un primer anarquista antes que cualquiera. Y eso gracias a Clotario. Uh -huh. eh, finalmente, eh, quería preguntarte cuánto ha influido eh, Clotario en tu vida. Eh, tú decías que tu hijo se llamaba Clotario y de alguna forma has clotarizado a tu, a tu familia, a, a tu mujer... Eh, y, y, y esto tú lo has tomado también como un apostolado de ida, el, el ser como un emisario, un discípulo de clotario, y esto que dentro del sistema neoliberal se ve como una forma rara tal vez, porque eh, te lo digo un poco pensando en ese libro que habíamos conversado anteriormente el, hacia manera personal, el Antihistoria de un luchador, donde a ti te decían que eras como una persona secundaria que andaba como tratando de sacar algo de Clotario y, y también de repente en redes sociales yo he visto, ah, ese viejito que anda anda como a la sombra de Clotario, entonces son como visiones mezquinas eh, que parecen normales dentro de una sociedad donde todos dicen eh, no puede estar hablando del otro, sino que está eh, eh, está quiere sacar algo. Entonces, eh, quería preguntarte qué opinión tienes de eso y cómo afloó en tu vida. Yo creo, compañeros, que en eh, en eh, estado... Bueno, primero yo tengo la, la cara, compañero, que tengo un crutario. Entonces, Yo te comprenderá de que cualquier error que yo cometa tenga la seguridad que no solamente la reacción si los propios compañeros, las trincheras que están esperando tu caída para crucificarte entonces yo tengo que tener mucha preocupación por eso, primera cosa porque hundiría a Clotario yo creo que, y él me dejó su casa muchas cosas para mí, entonces yo creo que él él me tuvo confianza de alguna manera, ahora esto a mí me ha costado bastante que afortunadamente compañeros, mi familia me dejó algunos recursos que por eso he podido sobrevivir afortunadamente nunca he vivido de Clotario pero sí tengo la obligación de difundir a Clotario, que es diferente porque soy la figura que estoy cerca y que tuve más más ligado a él. Entonces, si no lo hago, sería una lealtad con Clotario. Entonces, mi obligación de hacerlo. Entonces, por eso yo seguiría de Clotario hasta donde pueda, porque yo creo que que hay el, el problema de Crotario compañero, es que Clotario no tuvo partido político. Y Clotario es mucho más que otro. Le acabaron fueron 20 años, que son 60. Y no hay nadie más que pueda hablar de Clotario que lamentablemente, compañero, yo, que va quedando el único vivo. Porque las demás personas tenían 30 años más años que yo, y tengo 62, pero nosotros ya están todos muertos. Así que compañero, como dijo una vez el compañero, como dijo una vez el compañero Gabriel Tedor, me guste o no me guste, tendré que leer tu libro porque tú eres fuente. Entonces yo creo que eso es compañero, en general. Uh -huh. eh, Muchas gracias. No, no hay eh, que, compañero. Gracias a usted, y, compañero. Gracias Y bueno, eh, a los amables eh, videntes, eh, youtubers de, de nuestro canal, eh, les decimos que Cápsula de Ruido eh, no es solo ruido, también es historia y es lucha. Así que aquí estamos dando la pelea con el compañero Óscar eh, Ortiz y Don Clotario. Salud y anarquía.